De los contenidos educativos que impliquen el aula. Analizaremos las relaciones del presente para intentar dibujar la que nos, las que nos esperan en el, en el futuro más cercano. Y para ello contamos con, con tres visiones diferentes pero complementarias sobre, el, sobre este tema. La de Francesc Busquets, eh, asesor técnico docente del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que nos aportará interesantes ideas desde su, desde su experiencia en el desarrollo de software educativo. No podemos dejar de citar que es autor de títulos tan conocidos como Music, Click o J-Click. Eh, bienvenido, Francesc. Hola. También está con nosotros Jaime García Alba, responsable de contenidos educativos de digitales de Eduinter, el grupo Planeta, para educación primaria y secundaria. Eh, Jaime nos podrá comentar los avances sobre desarrollo y preparación de clases basadas en catálogos de objetos o recursos educativos digitales, desde su experiencia con, fundamentalmente con la aplicación EduPlayer. Eh, gracias por venir. Muchas gracias. Y damos también la bienvenida a Luis Miguel Urbaneja, que es eh, profesor de secundaria y coordinador del proyecto Palladium del CENICE eh, para el área de cultura y lenguas clásicas que nos trasladará sus valoraciones sobre la elaboración de contenidos para eh, recursos educativos y su aplicación en el aula. Eh, gracias, Luis. Me encantó, gracias. Eh, la aplicación de los contenidos educativos digitales en el aula es precisamente el objetivo principal, lo fundamental que comparten nuestros tres nuestros invitados y sobre el que nos gustaría conocer sus, sus primeras impresiones. ¿Cuáles son las demandas que detectáis del profesorado con relación a los contenidos educativos digitales? Bueno, yo diría que la demanda, la demanda principal es que los contenidos se ajusten al máximo a lo que el profesor, el maestro, la maestra necesita en clase, ¿no?, que se ajusten al máximo a los contenidos curriculares, que sean adaptables, personalizables, tanto adaptables al currículum específico que él esté trabajando o que estén trabajando en el aula, como adaptables a situaciones individuales de alumnos que necesitan unos materiales específicos, unos contenidos específicos, ¿no? Uh, otro tema que también, mm, sobre el cual habría bastante demanda, es que estos contenidos den el máximo de autonomía al alumno, que sea capaz de trabajar con ellos de manera desatendida o casi desatendida, podríamos decir, ¿eh? de manera que mm, pueden, podemos tener el máximo de alumnos trabajando simultáneamente sin estar pendientes de la intervención mm, constante de, del profesor o del tutor. ¿no? Y otra demanda, otro aspecto interesante sería nos piden bastante que estos recursos evalúen el trabajo o informen de qué es lo que ha hecho el alumno exactamente, en qué situación se encuentra, ¿no? Este aspecto de evaluación, de evaluación de resultados, también sería otra demanda, ¿no? No sé, yo apunto estas ideas, que seguramente saldrán otras, ¿no? Sí, yo veo que, que bueno que las demandas son un poco diferentes en función de si, si miramos lo que pide el profesor o lo que piden o pueden utilizar los alumnos. En la parte de los profesores, pues hay... ...niveles tecnológicos muy variopintos... ...entonces hay profesores que, que están en la situación... ...de simplemente necesitar saber manejar un ordenador... ...saber acceder a internet o, o recopilar unos cuantos contenidos... ...que posteriormente van a utilizar en el aula... ...hay otros profesores mucho más eh, avanzados tecnológicamente... ...o más familiarizados con las nuevas tecnologías que piden contenidos que ellos puedan manipular, ordenar, organizar, de manera que se puedan organizar su clase igual que se lo organizan con, con otros recursos educativos no digitales, como es pues eh, un modelo anatómico, un mapa o, o una tiza y encerado. Entonces, ahí yo veo que por una parte es el, el apoyo, la formación de los profesores y, y el sentirse seguros manejando las nuevas tecnologías en el aula, y en el caso de profesores un poco más avanzados, la capacidad de eh, acceder a contenidos que, que como decías, ...tengan relevancia curricular, sean eficientes pedagógicamente... ...y que además el profesor pueda pues, ajustar a su forma de dar la clase... ...que es una forma de dar la clase siempre muy personal... ...y muy muy específica de cada docente. Sí, bueno, por, por reconectar un poco con, con los anteriores... ...que han participado antes. Eh, como profesor sí que observo cada vez que eh, entro en conversación... ...con ellos, lo utilizo en el aula, que me da la impresión... ...de que estamos en una primera fase en la que el profesorado eh, empieza a asomarse con, eh, con ciertos, digamos, pues, a, este, a este mundillo que le parece novedoso. Entonces, no creo que viene primero de la mano del prestigio. ¿no? Estamos hablando de, de esto que llamamos nuevas tecnologías y ahora actualmente en las aulas eh, estamos eh, en un momento donde la mayoría del profesorado ya siente la necesidad de acercarse a eso con todos los condicionantes que se ha comentado aquí, efectivamente. Eh, está muy bien resumido. Yo creo que son las inquietudes eh, generales de lo que sentimos en el aula. Eh, tiempo habrá para hablar ya de propiamente de los contenidos. Ahora, así que. pensáis que, ¿Cuál pensáis que es la vigencia de ahora mismo eh, en la experiencia en el aula o en el desarrollo de contenidos eh, de esos contenidos que están estructurados en, en función del, del currículo? Y, ¿Y también cómo pensáis que, o cómo detectáis o los que hay? Eh, ...desarrollados en función de algún otro criterio. Entonces, bueno, yo creo que siguen siendo materiales vigentes... ...y muy demandados por el profesorado... ...que se utilizan muchísimo. ¿no? Incluso diría que en algunos casos... ...estas herramientas, estos um, recursos... ...de soporte al aprendizaje... ...yo diría que se utilizan excesivamente... ...en el sentido de que a veces... ...pueden afectar al uso de otros de otro tipo de recursos... ...que yo creo que son esenciales y básicos y quizá tanto más importantes que estos contenidos, ¿no? Es decir, creo que es importante que utilicemos el ordenador como herramienta de creación, de expresión, de manera que el alumno pueda ahí construir, dibujar, escribir, hacer música, hacer vídeo, etc. ¿no? Herramientas de localización de información, de localizar críticamente esta información, herramientas de comunicación, de participación, de trabajo en grupo. Y es importante que las TIC se utilicen en todos estos aspectos y también como herramienta de soporte al aprendizaje ¿no? todos estos contenidos tan estructurados que tú comentabas son una pieza más y creo que es importante tener en cuenta esto es decir yo creo que no lo estamos haciendo bien si el 90% del tiempo nuestros alumnos están utilizando el TIC solo como herramienta digamos de soporte tradicional al aprendizaje ¿no? pero bueno, dicho eso Creo que estas, estos contenidos de soporte siguen siendo muy, un recurso muy demandado, vigente diría yo, hay que actualizarlos, hay que hacerlos más interactivos, hay que introducir sistemas de, de evaluación del trabajo de los alumnos, más dinámicos, más adaptables, pero a mi entender siguen siendo vigentes. Sí, yo, yo entiendo que, que más que nada son pues, un legado de, de las herramientas que están disponibles a día de hoy y cómo se hacen los, los contenidos digitales a día de hoy que es el, el modelo de página web donde tú tienes una serie de contenidos que cada vez menos pero son unos contenidos muy pasivos, muy estáticos y que vas consultando pues, de una forma secuencial eh, existen pocos contenidos más interactivos pues, porque también es más difícil generar contenidos interactivos que generar contenidos pasivos y, y además es que Digamos que no se está, yo creo, eh, haciendo o no se ha detectado todavía cómo se puede hacer el esfuerzo porque estos eh, contenidos se generen. Los profesores ponen su, su mejor voluntad, recopilan eh, contenidos que han encontrado por ahí y por allá y los juntan en lecciones. El, está claro que un profesor no tiene la capacidad tecnológica como para generar ejercicios demasiado complejos a no ser que se le den herramientas como las que están empezando a aparecer, como es el, el ejemplo de Click, por ejemplo, que ya permite a profesores sin conocimientos tecnológicos demasiado avanzados pues hacer contenidos un poquito más interactivos, quizá un poquito más eh, desagregados, de manera que se puedan utilizar piececitas de un contenido o de otro para generar nuevas lecciones. Y los profesores no tienen que, que utilizar pues toda la lección o toda la página web que ha generado otro profesor, sino a lo mejor únicamente este ejercicio o esta imagen que es lo que a este profesor le, le aporta algo en su clase o en el momento en que se encuentra con sus alumnos. Entonces yo creo que, que estos contenidos así tan estructurados pues responden a la situación tecnológica en la que nos encontramos tienen mucha utilidad y además son relativamente fáciles de generar, con lo cual pues, favorecen a que los profes se empiecen a, a meter en el mundo de las TIC, pero no son el, el contenido ideal, son un, un primer paso. Bueno, en mi caso también, también me parece efectivamente que, que es un primer paso. Creo, de todas maneras, que el momento es muy interesante. La verdad es que se detecta que hay en ciertos sectores eh, pues, eh, muchos intereses, ilusión por a, aproximarse a estos medios, pero pero creo que también eh, hay, hay riesgos y entonces eh, desde mi punto de vista y desde la experiencia de la aplicación directa del día a día en las clases veo que, que hay que discriminar eh, bastante todavía eh, todo este material. Eh, Quiero decir que fundamentalmente necesitamos ciertas cautelas. Eh, se ha avanzado mucho en, en, en estos tipos de contenido y la interactividad, que creo que al fin y al cabo es el gran aporte de la red al comportamiento humano, en este caso del profesorado, del alumno, es muy interesante, pero a veces estamos viendo que la aplicación directa puede, puede degenerar también en cansancio. ¿no? Y entonces en este caso lo que estamos eh, comprobando es que a la vez que se incorporan estos eh, tipos de materiales, los profesores que estamos eh, trabajando directamente con estos medios ensayamos, investigamos aplicaciones directas para ver un poco cuál es la, la, digamos, la, el uso inteligente de estos medios. Es decir, estos medios se caracterizan por inmediatez, por rapidez, y se corre el riesgo de que digamos, eh, el, el método tenga eh, al final que, eh, que dictar cómo se hace el contenido. Tenemos que jugar tanto con lo antiguo, con los métodos tradicionales, ¿sí? y ver qué es lo útil y utilizar, en este caso, o estamos empeñados algunos en utilizar la informática en lo que vale. O sea, en, en, en decir, ver exactamente cuál es el rendimiento añadido, y apunta en este caso. Si hay rendimiento cero, es probable que la informática se utiliza en el mismo campo que se utilizaba ante el texto, ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que lo que tenemos hasta ahora son grandes repositorios, almacenamiento de datos, la gran mayoría. Y en este sentido, Internet parece un mundo plano, o sea, todo está igual. Tenemos, eh, eh, todo, todo circula, tanto la página del aficionado como la página sesuda que vale para la investigación, la del profesor, la del alumno, la del, la del padre, etc. Es, decir, es muy importante y creo que es una labor, eh, y en este sentido creo que preocupa al profesorado, la de jerarquizar valorar, discriminar y saber qué materiales se pueden utilizar dentro del aula o fuera, en el sentido que decía. Es lo que más me preocupa. Bueno, habéis apuntado, digamos, los, los objetivos y las características que deberían tener esos contenidos, ¿no? De interactividad, de dinamismo, de posibilidad de evaluar, eh, de adaptar y también hemos apuntado los, los, los riesgos, la, las cautelas que hay que tener. Eh, ahora me gustaría eh, que nos comentaseis, en función de estos objetivos. Cómo, cómo plantear la generación de contenidos. O sea, me pongo a, a generar contenidos, cómo lo planteo y luego cómo entronco eso con eh, la posibilidad de intercambiarlo entre diferentes plataformas y actualizarlo, eh, pues con, con el mayor esfuerzo de economizar medios y, y de dedicación. Eh, Francés. Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Disponibles para, para crear contenidos, pero yo creo que es, es importante cada vez más, sobre todo desde las administraciones, desde el mundo editorial, eh, preocuparnos por el tema de, la, de los estándares, ¿eh? es decir, intentar estandarizar un poco estos estos contenidos para que sean fácilmente interoperables, para que los podamos utilizar e intercambiar, compartir ¿eh? entre entre las distintas plataformas de, de educación, utilizar estándares tanto para el formato final de los contenidos como para el etiquetaje de estos contenidos, ¿no? para la descripción de estos contenidos, intentar utilizar los estándares, los metadatos que hay ya definidos para que sean después fácilmente localizables en buscadores, eh, que se puedan integrar en programadores curriculares, de manera que el profesor pueda ir ahí anotando los contenidos que quiere utilizar. Y después estándares también de evaluación, ¿eh? el tema este que, en el que hablaba antes, ¿eh? que nos permita mmm, obtener resultados de qué es lo que han hecho los alumnos de una manera homogénea y estandarizada. ¿no? Esto, bueno, yo diría que en estos momentos Mm, nos falta un poco para llegar ahí, tenemos distintas plataformas, distintos mecanismos de producir contenidos, pero quizá todavía en nuestro país hay poca conciencia de que, de que los estándares son necesarios para, para facilitar la interoperabilidad. ¿no? Mm, luego, creo que es importante también, desde las, desde las administraciones, eh, potenciar el desarrollo de eh, herramientas de adaptación, de desarrollo de contenidos, de agregación... ¿eh? de búsqueda, de anotación, de sumarización de estos contenidos, de manera que los profesores puedan localizarlos y ponerlos en funcionamiento de una manera fácil y, y rápida. Y bueno, insistir en este tema de los estándares abiertos y, en la medida de lo posible, ir utilizando cada vez más el software libre, que es el que nos permite que realmente estos materiales después puedan circular con toda libertad. Sí, yo la verdad estoy bastante de acuerdo con lo que, con lo que planteas. Yo creo que es eh, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer para que se generen más contenidos? ¿Cómo se puede facilitar esto a los profesores? Yo creo que, como decíamos antes, los profesores todavía están en una situación de transición en la que, y la propia tecnología está en una situación de transición en la que se está definiendo pues cuál es la mejor forma de utilizar los contenidos en el aula. Los profesores están aprendiendo qué posibilidades existen, y ahí yo creo que es la responsabilidad de la Administración Pública el dar a los profesores las herramientas. ...y las formas de trabajo que, que se ajusten más a cómo los profesores han estado trabajando hasta ahora... ...entonces eh, la estandarización por una parte pues a la administración le permite... Eh, ...controlar mejor los contenidos que está ofreciendo a sus profesores... ...para que trabajen con ellos en el aula... ...pero además a los profesores les permite localizar de una forma más intuitiva... ...y más eh, más fácil los contenidos que tienen que ver con lo que ellos están buscando... ...con lo que ellos están tratando en el aula y eso se, se obtiene gracias pues a un etiquetado que es eh, básicamente decir, pues, eh, caracterizar cada uno de los contenidos de una forma que, que responda, pues, a cómo los profes eh, buscan estos contenidos. Eh, aquí estamos todos trabajando en torno a algunos estándares el, el más importante del central es SCORM en torno, en torno al cual hay pues como subestándares o diferentes tendencias y este es un, un campo en el, que, en el que todos tenemos que, que entrar quizá las administraciones públicas con una aproximación un poco más técnica o tecnológica y los profesores simplemente pues eh, haciendo, buscando los contenidos haciendo uso de los contenidos de una forma más o menos eh, parecida que, sea, que puedan compartir, que puedan comparar ...experiencias, que se puedan ayudar unos a otros... ...esto, esto también es una cosa que ha, ha probado a ser muy útil... ...el que los profesores se apoyen... ...o los profesores sean en realidad los que evangelizan... ...el uso de las tecnologías entre sus compañeros... ...son los que más confianza tienen... ...entonces pues también son un, un agente importante... Para que, ...para que se fomente el uso y la creación de contenidos... ...y luego por último yo veo que, que quizá es necesario... ...aparte de la estandarización... ...el desarrollo de herramientas tecnológicas... ...que sean un poquito más amigables... El, la herramienta tecnológica de excelencia por este, por, para enseñanza en estos momentos es el, el navegador web, pero el navegador web no es una herramienta demasiado pedagógica, entonces los profesores que se generan sus clases a base de hacer páginas web o a base de, de combinar páginas web con gestores de contenidos, pues son perfiles tecnológicos demasiado elevados y eso no es accesible a un profesor que no se maneje bien con un navegador, entonces aplicaciones un poco más intuitivas, más sencillas eh, pueden facilitar el que profes menos tecnólogos también utilicen las tecnologías en sus, en sus aulas. Sí. Bueno, en mi caso eh, sí que me gustaría eh, eh, sobre todo resaltar el hecho de que eh, tenemos pendiente la tarea de, de, de distinguir entre lo que llamemos a, llamamos a el uso del profesor de determinados medios y su aplicación en el aula. ¿Eh? Son dos cosas que están muy relacionadas, que además van acompañadas, por ejemplo, el, el desarrollo o profundización en la investigación. Yo creo que cada una tiene sus, eh, sus características propias. Una de ellas, por ejemplo, es eh, en el uso. Lo que hablamos el día a día en los institutos, sin duda, es eh, digamos, el acceso global a estos medios. Estamos todavía muy lejos de ese tipo de, de acceso. Por otro lado, si algún día se, con, se consiguiera, la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿y, eh, ¿llegará un momento en que todas las clases, eh, sean o no presenciales, tengan como soporte el ordenador? entonces los modelos son muy importantes y en ese sentido la reflexión nos tiene que llevar a una cosa que pueda compatibilizar tanto digamos la tarea del aula como todos estos contenidos y medios que se están viendo, mi idea sería en este caso no la sustitución yo creo que debemos sumar y en este caso suelo decir a los que siempre se acceden con estos miedos, primero que hay que perder ese miedo porque la realidad es que la gran mayoría todavía está por acceder a ellos y, y para ello creo que es muy conveniente que se convenza desde, desde la propia práctica que estos medios a lo mejor tienen un tanto por ciento de lo que me gustaría también hablar no desechable pero no relacionado directamente con la educación ni directamente con la enseñanza el mundo comercial, eh, el mundo de la publicidad, el mundo del negocio, etcétera que, que no es que sean eh, digamos intrínsecamente desechables pero no son realmente educativos eso es una cosa ¿sí? que hay que dejar bien claro, pero que, que la tiene, que efectivamente está, por ejemplo, los juegos. Sabemos que los juegos, lo que vende el mercado, ahora se ha hablado de estándares, ha hablado de plataformas, sabemos que la gran mayoría viene por parte de Internet por todo este mundo, no estrictamente educativo. Y nosotros estamos reutilizándolos con estos medios. Y tra al mismo tiempo, repito, eh, incidir en ese tanto por ciento que a lo mejor es menor para él, pero que tiene una potencialidad enorme enorme. Es decir, eh, dejar bien claro en la práctica que esas son las grandes ventajas. Que digamos que tenemos un ayudante incansable que va a, que va a venir a, a modificar un poquito la conducta en el aula, ¿no? pero que nos ayuda a, a todo eso. La cuestión más grave, vuelvo a repetir, que todavía no está normalizada esa situación en los centros. La realidad en este país yo creo que la gran parte de de, de Europa es que todavía eh, no se ha integrado del todo. No sé si ese modelo es posible. Yo espero que sí. Soy muy optimista en ese sentido, pero queda mira, mucho. Habéis eh, más o menos apuntado todos el, el, este modelo de generación de contenidos basado en, en, en desarrollar objetos digitales eh, de aprendizaje. ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué valores o qué ventajas fundamentales podemos transmitir a los profesores que, que estos eh, que tienen este, este modelo de, de objetos que permite pues un acceso más individualizado si se quiere, una mayor capacidad de, de compartir, como decía francés de, de adaptarlo, como, como decía Jaime, y de, en cierto modo, eh, hacer perder el miedo un poco a, a algunos profesores, eh, no apabullando, como comentaba también Luis al, al principio. Francesc, ¿qué, qué, qué ventajas ¿Qué tendría ventajas, este mira. modelo? Mm, primero esta modularidad, ¿no? Esta, esta capacidad que tienen algunos de estos objetos de aprendizaje de adaptarse a situaciones muy diversas y de poder ser, digamos, visualizados o, o utilizados en, en, en distintos ámbitos, ¿no? Luego, esta capacidad de adaptarse a situaciones individuales, a necesidades individuales de los alumnos, ¿no? Creo que eso trae las ventajas respecto a otros medios, ¿no? que es, también encontraríamos recursos individualizables, pero solamente con mucho más esfuerzo y, a uno, y en algunos casos mmm, quizá no llegaríamos al mismo resultado. ¿no? Luego, la, la inmediatez, inmediatez que tiene para el alumno el utilizar estos recursos, ¿no? el poder ser eh, evaluado en el momento y que esta evaluación te pueda servir para. Bueno, para replantearte pues las respuestas que tú estás dando y, y establecer este diálogo, uh, esta dialéctica, hasta llegar a resolver el, el problema que tienes delante, ¿no? sea del tipo que sea. Entonces, esto es un, este, esta interactividad también en otros recursos um, tradicionales es más difícil de, de obtener. ¿no? Yo res resaltaría un poco eso, ¿no? esta inmediatez, esta modularidad, flexibilidad y esta capacidad de, de diálogo, de interacción, que sirve para acabar resolviendo las cosas. No solo para que te digan si has hecho bien o mal, sino para decir, bueno, finalmente has llegado, ¿no? Que todo el mundo puede llegar. No, no sé. Y luego, un aspecto importante sería que mmm, muchos de estos de esos objetos pueden ser creados directamente por los profesores, ¿no? Creo que lo estábamos comentando ahora. Y esta mmm, participación activa del profesor o de la profesora desarrollando sus materiales, creo que es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? En educación siempre hemos tenido esta, digamos, vocación, esta, esta manera de trabajar, de eh, buscarnos los materiales, fotocopiar, eh, montarnos nuestros materiales de aprendizaje eh, para eh, conseguir aquello que satisfaga más nuestro, nuestros objetivos. ¿no? Y creo que con las TIC esto es especialmente posible. ¿eh? Y bueno, básicamente esto. Y, y habría otro aspecto quizá un poco más secundario que sería que incluso los propios alumnos pueden ser autores y elaboradores de materiales de aprendizaje. ¿no? En ese sentido, hay experiencias bastante curiosas y, y bastante positivas de alumnos preparando materiales para sus compañeros, que luego a su, tiempo, a su vez son evaluados. Y, o sea, En el mismo proceso de construir el material, el alumno también aprende mucho. ¿no? Bueno, <risas> cuatro ideas... Sí, yo un aspecto que veo también muy importante en, la, en, la, en el uso de objetos de aprendizaje es el, el concepto de desagregación. La idea de un objeto de aprendizaje es un, un recurso educativo digital que a su vez se puede componer de varios recursos educativos. Es decir, puede ser una secuencia de fotos o de imágenes o de ejercicios y esta secuencia es un, un recurso educativo más. La, el poder desagregarlo y utilizarlo como un todo, es decir, como una secuencia de ejercicios, o poder utilizar los ejercicios o imágenes o textos que hay dentro por separado, pues aporta muchísima flexibilidad y muchas ventajas por una parte a, a los administradores de todo esto, las administraciones públicas, los, los colegios y por otra parte a los profesores. A las administraciones les permite pues eh, adquirir un volumen de contenidos muy bien caracterizado, muy bien estructurado y ofrecérselos a sus profesores dándoles más flexibilidad. Además también les permite establecer relaciones con los proveedores de, de estos contenidos pues eh, que se ajusten a, a la naturaleza de estos proveedores. Es decir, con grupos editoriales pues pueden tener relaciones comerciales, con instituciones que generen contenidos pues pueden tener relaciones de gestión de derechos de autor sin necesidad a lo mejor de que haya eh, compensaciones económicas y en el caso de los profesores pues a lo mejor el uso de contenidos y su distribución de una forma libre en función de cuáles sean las las licencias. Es decir que esta desagregación y esta caracterización de los contenidos a las administraciones públicas eh, les da una gestión mucho más eficiente y económica de sus activos eh, digitales, sus contenidos. Y a los profesores pues eh, les permite básicamente cocinarse su clase como ellos quieran. Tienen acceso a todos los ingredientes, además saben los ingredientes o los contenidos, para qué sirven, en qué les pueden ayudar y entonces pues ya es un poco la... La, la experiencia de cada un, de cada profesor a la hora de elegir qué es lo que se ajusta más a su habla y pues puede ser una fotocopia y después un contenido digital y luego pues eh, un ejercicio hablando con los alumnos pero pero esta modularidad permite insertar los, los objetos de aprendizaje con el resto de la experiencia de la clase de una forma mucho más, más natural y fluida Bien, eh, Desde mi experiencia, si tuviera que, que decirle a un compañero, a un profesor ¿Qué es aquello que aporta extra los medios informáticos e internet en el uso de, de la enseñanza, la educación? Teniendo en cuenta que, que he asistido siempre con buenos, muy buenos resultados o malos resultados, eh, me fijaría sobre todo en, en el hecho de, sobre todo, la motivación, que es una de las, eh, digamos, eh, características eh, principales que hemos observado en el uso directo del aula. Eh, esa motivación lleva al alumno a trabajar... Eh, incluso fuera de, fuera de la misma y por lo tanto estos medios llegan a donde a veces no llegamos y además eh, desde el punto de vista del, del ayudante incansable que no se equivoca y eso quiere decir que tenemos herramientas que actualmente ya son útiles para la atención a la diversidad a la diversificación en el aula que creo que rinden en, al final eh, vienen a rendir un poco en el, en el, en incluso en el aprendizaje del alumno otra cuestión muy diferente es eh, si el profesor o no debe convertirse en autor de, de digamos, de estos eh, objetos digitales o como era, queramos llamarla. Eh, evidentemente, la propuesta eh, que nosotros hacemos en nuestro grupo es eh, siempre un, una idea de colaboración. Es decir, la cooperación entre profesores partiendo siempre de la asignatura y luego del técnico que ha dado el paso a la informática. Entonces, en este sentido, yo creo que la colaboración es mucho más, mmm, más realista que el hecho de que el profesor al final se convierta en un, en un informático. Es mucho más difícil. Creo que es posible. En ese sentido, vuelvo a decirlo, creo que tenemos futuro. Muy bien, gracias Luis. Eh, y por último, y os pido brevedad. Eh, Tratar un tema delicado, que es el, como es el tema de la, de la evaluación, de cómo estos objetos digitales o recursos o proyectos en general, el, el uso educativo de estos contenidos digitales, eh, cómo, cómo evalúan al alumno, porque en cierta medida también es, te dan eh, el factor de medición del éxito o digamos de la utilidad eh, en última medida del propio objeto digital de, o de aprendizaje. Entonces... Bueno, yo diría que aquí lo primero que tenemos que plantearnos es qué evaluamos en el alumno. ¿no? Uh, la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela nos ha hecho replantear muchas cosas. Ha hecho aparecer un nuevo tipo de conocimientos, de destrezas, lo que llamamos destrezas informacionales, ¿no? que los alumnos deben tener. Y yo creo que no tiene mucho sentido seguir evaluando exactamente lo mismo que evaluábamos pues no sé, 10, 15, 20 años atrás, uh, no tiene mucho sentido evaluar únicamente si se han adquirido unos determinados conocimientos técnicos o científicos o en fin del ámbito que sean, sino que además hay que evaluar también si, cómo se maneja el alumno con esta tecnología, si es capaz de localizar esta información, de interpretarla críticamente, de asimilarla, si es capaz de establecer un proceso de diálogo con, con los entornos interactivos para, para progresar, ¿no? Uh, en ese sentido, primera reflexión sería esa, ¿qué evaluamos? Pues yo, yo creo que hay que evaluar bastantes más cosas, ¿no? un abanico más amplio. De... Y luego, ¿cómo evaluamos? Pues bueno, hay entornos interactivos que te ofrecen sistemas automáticos de evaluación, pero la verdad es que yo soy bastante escéptico con eso. Creo que aquí la observación directa y la interpretación de estos datos es, es imprescindible. O sea, sería muy peligroso que las máquinas pasaran a evaluar automáticamente a estos alumnos ...yo creo que esto es un horizonte... ...que ninguno de los que estamos aquí deseamos... ...las máquinas nos pueden ofrecer indicadores... ...números, te pueden dar unos resultados... ...pero ahí siempre tiene que estar el factor humano... ...la valoración... ...del, del itinerario recorrido por este alumno... ...para, para pues, progresar y para avanzar. ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que la evaluación del, del alumno... ...a través de un contenido... la tiene que ...o de un objeto de aprendizaje... ...la tiene que hacer el, el profesor... ...el objeto puede aportar información pues efectivamente de destrezas o capacidades que ha adquirido el alumno o que ha utilizado el alumno interactuando con este objeto y, y esta información es la que el profesor tiene que, que interpretar y utilizar si la considera relevante. Lo bueno de los, del, del modelo de objetos de aprendizaje es que además por toda la información que llevan asociada no solo nos van a dar información de cuál es la interacción del alumno con el objeto, sino que también nos permiten asociar al objeto pues tanto comentarios de profesores sobre la relevancia o idoneidad o efectividad pedagógica de los objetos ...como eh, información también al propio alumno de cuál ha sido su interacción con el objeto... ...de manera que hay pues por una parte la evaluación en el, en el sentido tradicional... ...del de profe evalúa al alumno a través de los resultados de un ejercicio, de una interacción... ...pero también el alumno obtiene una apreciación de qué es lo que ha estado haciendo... ...y a lo mejor sin la presión de que el profe la vaya a utilizar para nada... ...simplemente pues para su propia información y además pues las administraciones... ...o, el, o la comunidad docente tiene información sobre la utilidad de los contenidos... ...en base a usos que han hecho de estos contenidos otros profesores en el pasado... ...o sea que es, una, es un aspecto que se ve muy potenciado por el modelo de, de objetos de aprendizaje. Bueno, en, en mi caso y sobre todo en mi grupo al que yo simplemente represento... ...aquí somos un grupo de compañeros profesores de latín y griego... ...los viejos profesores de latín y griego que estamos utilizando en la medida de nuestras posibilidades, los medios, estos, eh, estos recursos en el aula. Y el tema de la evaluación efectivamente nos, eh, nos ha supuesto muchas reflexiones, sobre todo por lo que dices tú, eh, o lo comentabas antes, el, el hecho del método al final tiene que determinar eh, el resultado... La cuestión es que desde nuestro grupo sí que hemos eh, conseguido hasta cierto punto adaptarlo, incorporarlo a, esa, a lo que de, de, de, hemos denominado eh, el uso en el aula. ...que es lo que tú decías, evaluación de ejercicios, de actividades... ...hasta el punto de que nos devuelve una idea clara... ...de qué es lo que ha hecho el alumno, en el servidor se instala, se graba ...y el profesor o el alumno mismo puede consultar su evaluación. Esa evaluación yo creo que se puede aprovechar en, eh, como impulso... ...para el propio aprendizaje, porque al alumno le motiva... ...porque además se puede incluir, lo estamos haciendo en, en, en situación de evaluación... ...dentro de las programaciones de aula, y siempre como un añadido... ...como algo más que complementa... ...la nota que llamamos tradicional... ¿Eh? ...la idea, y yo terminaría con eso... efectivamente, es hay que diferenciar... ...bien el instrumento... ¿eh? ...en este caso del profesor... ...para no llegar a lo que decía Grass, ...aquella frase que no sé si conocéis... ...que en Alemania estaba pasando muy curioso... ...que a los varios ricos se mandan ordenadores... ...digo, eh, perdón, eh, profe, eh, orden, profesores ya a los barrios pobres ordenadores, ¿no? La máquina no la va a sufrir en este caso, efectivamente. Yo creo que no corremos riesgo de momento. Bueno, yo creo que habéis hecho una, una radiografía muy completa... De, ...de lo que es el presente de los contenidos educativos digitales en el aula... ...y habéis aportado, pues, eh, ideas y trazado líneas y caminos... que ...para hacerlos más útiles a la comunidad educativa... Y creo que eso lo agradecerán los usuarios y usuarias de Red Digital, de nuestra revista. En nombre de ellos, pues muchísimas gracias por, por venir y por, por estas gracias. ideas y por estas opiniones. Gracias. Muchas gracias. gracias.